programación analógica y código creativo. Y son dos binomios que se vienen usando sin saber como del todo qué es cada uno, eh, de manera como medio intuitiva. Eh, y bueno, la idea no es dar una definición de cada una, sino trabajar en esos dos como espacios, pensándolos como un origen y un destino. Así... Si lo has pensado, no, no, no tanto un destino quizás, sino como, como un horizonte. Entonces voy a empezar por el final. Voy a empezar por el final de qué es el código creativo. Que es un poco lo que veníamos charlando eh, recién con, con los chicos que hablaban de Vera Molnar, de Casey Reas. Creo que la, la próxima diapositiva era de Casey Reas. Así que nada, estuvieron como muy. Este. Nada, vino muy bien de, de introducción. Bueno, entonces en esto de, del código creativo que veníamos charlando antes con, con los chicos. Eh, esta es una definición así de, de que encontré. No encontré en español, la, la traduje de, de la página de Wikipedia de Creative Coding. Y. Bueno, esta definición, el código creativo es un tipo de programación informática en la que el objetivo es crear algo expresivo en lugar de algo funcional. Y un poco empieza a dar la idea de a, de a qué se refiere, eh, eh, repito la, la definición, el código creativo es un tipo de programación informática en la que el objetivo es crear algo expresivo en lugar de algo funcional. Yo tengo como algunos problemas eh, con esta definición, que después voy, a, voy a, a explicar, pero un poco nos da la pauta de que es una manera de programar eh, Pasa algo, muchos los que estudiaron programación quizás se encontraron, que es que cuando estás empezando a estudiar, los primeros ejercicios suelen ser como, bueno, crear una base de datos de usuarios, de clientes que se quieren comprar, como que terminan siendo todos ejercicios para, para repetir con un montón de, de cuestiones de, de que en realidad... Eh, Hacen más referencia a, a, a problemáticas del, del mundo capitalista que a las posibilidades que el, que el código da. Este, entonces les, les quería mostrar como, como tres artistas que trabajan en esto de programar arte, que me parece que, que es más general, pero tengo menos conflicto con esa definición, como del código creativo como programar arte. Este eh, es Casey Reas Que es eh, con el que hablábamos antes Que uno de los chicos tuvo la suerte de, de estudiar con él en un, en un taller de 10 días eh, Traje dos obras así para, para mencionarlo brevemente A mí lo que siempre me, me Siempre me, me interesó creo que de la obra de él es que Trabaja con con, nada, con con una estética que es muy conocida, que es la, de, la del ruido, la del glitch, eh, pero la usa al revés, que, que como se suele ver, el, el ruido, el glitch, eh, esto es una interpretación mía, eh, no, no tienen por qué estar de acuerdo, eh, siempre se usa para destruir una imagen preexistente y... Y, y crear como de, de, de, una, de una imagen, crear un, una, una, una pieza visual nueva. Y Casey, eh, un poco lo que hace es construir hacia el glitch. Como, como trabajar desde el, desde el píxel, medio como la pincelada de colores del ruido hacia la imagen. Como que lo reordenaba. Claro, como en, en simultáneo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero no, no sé si coincidís, como que en general en la obra de él se nota mucho, está como muy muy presente el píxel, ¿no? Como, como, como paleta, como pincelada. Genial. Eh, no sé si hay, alguien tiene como algún otro comentario sobre esta obra o la anterior. Claro. Ah, genial. Sí, como lo que él hablaba recién del Perlin Noise, eh, como, como tipos de, de formas de, de usar el, el random. Eh, Claro, hablas del, del blur, de cómo funciona el blur y todo eso. Eh, bueno, este es otro, sigo avanzo con los artistas que estaba mostrando que hacen uso de, del código creativo y, y medio como, como que vayamos pensando hacia una definición o, o algo que los vaya englobando. Zach Lieberman es medio como de una escuela parecida a Casey Reas. Eh, trabaja mucho, trabaja un montón de cosas, yo después les paso la presenta donde está como el Instagram de él, o lo pueden buscar, eh, es extremadamente prolífico, cada dos días sube una obra nueva que hizo, un sketch que está trabajando, temas en los que, en los que trabaja, y medio que integra y trabaja y, y vuelve sobre eso, eh, a mí particularmente me gusta eh, todo el trabajo que él hace con texto y tipografía. Yo traje este ejemplo, eh, es una aplicación que él hizo de realidad aumentada, donde podés escribir cualquier cosa y ese texto después lo, lo dibujas en el, en el espacio. Entonces vos te movés. estas son dos modalidades que tiene. Te moves y podés ver en el espacio el, el texto que, que dibujaste. Weird type. Está solo para ellos. Y por último, así brevemente, hablando de, de estos artistas, quería mencionar a Lauren McCarthy. Eh, esta es una obra que está, me encanta de ella, que se llama Loren. ¿Escuchan ahí? Bueno, voy a mutear esto para contarles un poco lo que está pasando y, y dejo el video de fondo. Eh, estos son testimonios de personas que están usando a Loren hace un determinado tiempo y están contando cómo su vida cambió desde que usan a Loren. Entonces el primero le preguntaba a Loren Dónde están mis llaves, no sé qué Y después decía como Loren está buenísimo porque sabe que A mí la temperatura me gusta No sé, dos grados más abajo que mi esposa Y este contaba Que Loren le recomienda que se corte el pelo Cada tres semanas Y que eso le ayudó con el sexo opuesto Y todo esto en realidad es eh, un El video no se escuchó, dicen Bueno Eh... Ahí igual le estaba como comentando lo que pasaba. Eh, entonces son, son testimonios. La película es testi testimonial de cómo... Loren... Les cambió, y les ayudó con, con, con... la vida. Y este proyecto... Ahí como Ale... Ale le sacó la... La ficha. Eh, Loren... Lauren McCarthy creó un sistema en la que podía monitorear y controlar ciertos aspectos en las casas de estos participantes. Entonces, esta es como una especie de panel de control que ella tenía. Y si ven, si ven acá, ella tenía como la manera de prender y apagar algunos eh, electrodomésticos o, o prender acá y apagar luces. Y a la vez tenían monitoreo de, de la vida de ellos. Entonces, lo que vieron era como la segunda parte de, de esto, que es como una especie de perfo, instalación, es un, una cuestión media rara. Eh, y quizás es el menos código creativo de los ejemplos que traje, pero me parece que es una, una manera súper super interesante para hacer un, un comentario social de, de un artista hablando de, ¿cómo es? Sobre, sobre la manera en la que la tecnología nos modifica y medio que, que, que es esto que vos decías, Ale, es como ella, ella jugó a ser una Alexa. Entonces, bueno, ella tiene un post de Medium que escribió súper extenso y re, re detallado y re interesante de de todas las problemáticas que, que, que se encontró, de vigilancia de los demás, de control, de asistirlos, de escucharlos, eh, y, y esas entrevistas medio que lo que daban a entender era como, como un montón de, de cuestiones que, al menos hoy por hoy, una Alexa o, o esas... Eh, asistentas virtuales porque son, son todas mujeres eh, eso es una nota aparte para, para debatir en otro momento eh, todas estas asistentas virtuales mmm, no, no son capaces hoy de, de llegar como a, a esa a esa como minuciosidad y por qué traje a estos tres artistas y por qué eh, Hablaba de esto, de, de, de que de, de, de la definición eh, del código creativo es crear algo expresivo en lugar de algo funcional. Porque estos tres tienen algo en común que me parece súper interesante. Y es que los tres fueron una parte importantísima en el desarrollo de una herramienta que es fundamental para todos los que escriban eh, código artístico. Casey Reas es el creador de Processing, que es un ambiente de Java para, para dibujar. Lauren McCarthy es una de las impulsoras de P5, que es eh, que si bien lo hizo junto a Casey Reas y un montón de personas más, es una reinterpretación de Processing para usar en JavaScript, que es otro lenguaje de programación. Isaac Lieberman es uno de los fundadores de Open Frameworks, que también es un, un ambiente de desarrollo... Eh, ...orientado al, al dibujo, a la ilustración, a, a hacer arte con código. Y este córrense. más más Y nada, y los, estos tres proyectos requieren... Son, ...son herramientas y requieren ser programados como, como si fuese... ...no sé, Word o como si fuese este, un programa que, que lleva adelante clientes y bases de datos como más serias, y no dejan de ser eh, código creativo. Entonces a mí me parece que, que eso, eh, esto del código creativo, si bien va, va con el arte, también tiene que ver con, con el enfoque que se le da a la programación, y es eh, para qué se programa, para qué se hacen las cosas, para qué se hacen las herramientas, eh, me parece que el código creativo tiene que ver también algo con, con, un, con una ética de la programación. Bueno, la segunda parte, programación analógica. Eh, esto es algo de lo que me estuve como pensando bastante últimamente, y medio a partir de una charla que dimos con, con Chris y con, con, Flor, que, con Flor de Fuega. Que hablábamos esto de, de, de cuál es el enfoque ¿cuál es el enfoque que se le da a la programación? ¿Desde, ¿Desde dónde damos este taller? Desde dónde desde dónde nos paramos para pensarlo. Y me parece que acá entra un poco lo que es la programación analógica. Eh, que para mí es una. Una manera de, de programar sin computadoras. Eh, dando como unos pasos atrás, repensando eh, las cuestiones más chiquitas eh, pensar que es una variable, pensar que es una función pensar un montón de cuestiones, eh, incluso matemáticas desde otro lado, desde, perdón, desde, desde un lado más corporal la programación en lógica son ejercicios, es una práctica o es una manera de entender a la programación de una manera que, que se pueda como pasar por el cuerpo. Y yo creo que, que ese pasar por el cuerpo es la diferencia entre nada, aprender algo y, y saber más o menos cómo se usa y, y tenerlo, y otra vez cuando, cuando, cuando, sen, cuando lo sentís, cuando aprendís, cuando aprendes con H, cuando, cuando lo tenés muy corporizado, muy. muy, muy eh, cuando algo es muy corpóreo, eh, el accionar desde ahí es muy distinto. Por eso puse ahí como, como, como el paralelo a andar en bici. Es como cuando sabes andar en bici, lo sabes hacer con el cuerpo. Y el objetivo de aprender programación, con la programación analógica, es aprender con el cuerpo. Y, y bueno, en las cuatro clases, eh, en los cuatro encuentros que tenemos, vamos a ver distintas temáticas y distintos ejercicios que dan vuelta alrededor de esto de la programación analógica. Entonces, en el encuentro uno es cómo se programa una obra. Estudiamos la metodología del artista Sol Lewitt y el colectivo Moniker como estrategias de crear reglas para una obra. En la línea de la baja tecnología y abierta, escribiremos la instrucción para una obra que luego será ejecutada por un compañero. Entonces, este es... Eh, los que ya vinieron al taller seguro ya vieron esto porque doy este ejemplo hasta el hartazgo. Pero es, un, es muy importante para mí porque es parte de... Del, del enfoque principal que, que a mí me hizo dar cuenta de un montón de maneras distintas de entender eh, el código y, y, y, y es un puntapié muy grande para mí en la manera de articular el, el taller. Este es parte de un libro del estudio Moniker eh, que se llama eh, Conditional Design Workbook Después les paso el link, está online para que lo, lo bajen. Y es básicamente una serie de, de instrucciones, de, de ejercicios en instrucciones y pasos. Y cada uno da como resultado un, un dibujo, una obra. Yo rescaté esta, esta obra de tres pasos, que se llama... Eh, no, no se llama, tiene números, este es el número 10. El primer paso es taparte los ojos... El segundo es cubrir toda la, la superficie de la, del papel con tu propio color. Y por último, frenar cuando creas que el papel es negro. Entonces... Esto tiene un montón de, de maneras de, de, de que lo podamos anal, que lo podemos analizar y, y pensar paralelos este, con, con el código que se puede escribir en Processing o en P5 o, o lo que sea. Pero me parece interesante hablar desde el resultado. En el caso de este, no sé si notan un poco lo que hablábamos antes este, con Ale de cómo se forman patrones medio azarosos, pero que responden a ciertas estructuras naturales. Entonces, como esas simples tres instrucciones empiezan, eh, a dar como, empiezan a generar estos espacios, estas islas eh, de negro, mezcladas con, con los espacios de, de color verde, rojo y azul, y el negro son, son los espacios donde se juntaron los tres, donde creyeron que. que donde pasaron lo, los tres. Eh, los tres eh, artistas que, que, que fueron parte de la, de la performance. Y. Y bueno, me parece eso eh, interesante. Como cómo está, por un lado, el enfoque que que hablábamos antes de Casey Reas, de generar un código que repite estructuras y patrones naturales. Pero al trabajar con humanos, de repente eso se puede reducir a una serie de instrucciones más sencillas y que cada uno eh, responde a esa, a esa pauta y el trabajo colectivo eh, es el resultado. Entonces... Acá cada, cada uno de los dibujantes es como, como uno de los agentes o cada uno de los trazos que veíamos en la obra anterior. Esta es una obra de, de Sol Lewitt, que es un artista estadounidense, eh, cuya obra la realizó más que nada en los años 60. Y Sol Lewitt eh, trabajaba de una manera que fue muy disruptiva en su momento... Eh, él no realizaba las obras en sí, sino que cuando un museo le, le comisionaba un trabajo eh, él escribía instrucciones. Y después el museo realizaba un día una perfo donde se ejecutaban esas, esas instrucciones y el resultante era la obra. Entonces él creía mucho en esto de que del artista no importa tanto eh, la capacidad técnica en sí, sino la idea y el concepto que él tenía sobre la obra. Entonces crea como estos planos, estas instrucciones para hacer una obra. Dibujo en pared, Museo de Boston. Sobre una pared, cualquier tramo continuo de pared, usando lápices duros, ubicar 50 puntos al azar. Los puntos deberían estar distribuidos equitativamente sobre el área de la pared. Todos los puntos deberían estar conectados por líneas rectas. Sol Lewitt. Y algo que me parece súper interesante de esta obra en particular de, de Sol Lewitt es que la, podemos, podemos, si volvemos a la, a la instrucción y vemos la manera en la que le escribió y, y, y la forma en la que hizo las oraciones y el espaciado, eh, empieza a dar la pauta de, de, de un carácter poético de la instrucción. ...está escrito para ser leído como una poesía. Y eso me parece... ...me parece como una... ...como una vuelta, vuelta muy linda porque... ...pasa mucho a los que... A los que programan cuando... Eh, ...están mucho tiempo con, con, con... unas líneas de código... ...que son súper eficientes... ...que... ...que son muy ingeniosas... ...que con poco son capaces de crear mucho... Eh, empieza a haber una apreciación poética hacia el, hacia el código que se escribe Que muchas veces es medio difícil de, de transmitírselo a alguien que no programa Por esto que decía Ale antes de, de cuando fue a hacer el curso De que quizás eh, no es, los que programamos en un principio no estamos tan acostumbrados a leer O es medio difícil, si, si no sabes programar, es medio difícil leer código eh, entonces esa, ese sentimiento de, del código como poesía y del, del, del valor artístico del código en sí Me parece que acá está como, como súper claro para que cualquiera lo, lo pueda ver y entender Entonces en el, en el primer eh, encuentro vamos a hablar muchísimo más Y vamos a ver muchas más obras de, de Sol Lewitt y de, del estudio Moniker Y vamos a hacer un ejercicio parecido al que hace Sol Lewitt esta es una foto del encuentro, del encuentro que, que hicimos en diciembre. Y, y acá escribieron este, la instrucción para una obra en dos pasos. Y lo que ven ahí es el resultado. Me acuerdo que, que estuvo muy bueno en el momento de... De, de realizar porque tenían que dibujar con, con la mano que no era hábil y no recuerdo si además tenían que taparse los ojos pero en el y, y tenían que dibujar todo el grupo tenía que hacerlo a la vez entonces eh, como que llamó la atención de todos el momento de realización disarmó eh, eh, naturalmente un, como un momento muy, muy performático, eh, recuerdo que alguien se puso a filmarlos mientras ejecutaban el código. Eh, entonces, ya de acá medio que se empezó a, se, se, se articuló en tres partes la obra. Está como el código en sí, que se puede analizar desde, desde las características poéticas que tenga. Estuvo el momento performático de realización. Y está el resultado final, que es... Eh, que es la obra plástica, es el dibujo que, que, que está ahí en, en dos dimensiones. Esta es una foto del primer encuentro, que hicimos un ejercicio parecido, que tuvo resultados recontra distintos. También me parece que en base a los ejemplos eh, que fui mostrando y que fuimos charlando. Y bueno, esta es una obra que, que tuvo la instrucción, tiene tres puntos. <risa> bueno... Les sigo contando. En el segundo encuentro, eh, estas son como las preguntas que planteamos. ¿Cómo cuentan y comunican las computadoras? ¿Qué son los números binarios y cómo se cuenta en binario? Análisis de distintas aplicaciones en el campo del arte. Inventaremos protocolos de comunicación para el envío de imágenes entre pares. Entonces, bueno, en este está como dividido en, en dos ejercicios. El primero es que voy a dar como una clase en la que les voy a explicar cómo se cuenta en binario. Y esa clase va a, ser, va a tomar lugar en Minecraft. Así que les voy a explicar en Minecraft cómo contar en binario. Y el binario es muy interesante porque... Más allá de, de entender la matemática que está detrás de todo eso... Minecraft. Sí, Ale ah, pregunta si Minecraft es un juego. Sí, es un juego... Eh, como donde tenés un, un mundo donde todo es editable y destruible. Y es como que es todo de baja resolución con cubos... Y nada, la, el objetivo del juego es nada, destruir al mundo minándolo... Para construir y quedarte con recursos y construir más cosas... Pero bueno, también tiene un modo creativo que, que es interesante y, y... Como es, y permite esto, que, que podamos tener una clase ahí... Y bueno, y más allá de la matemática que extrae dentro de los números binarios me parece como muy interesante la naturaleza que hay dentro del número binario de la repetición y de crecer como de una manera muy, muy hermosa. Esta es una obra que yo hice hace un tiempo, eh, que era una máquina de grabado, de, era un contador de números binarios, que le ponías tinta y podías girar hacia el infinito y podías, podías ir contando. Y va haciendo en patrón eh, la cuenta de los números binarios. Y después la segunda parte de la clase. La segunda parte de la clase eh, va a ser eh, en grupos. Pensar un, un código. Un código sonoro principalmente. Entre pares. Y después uno de los dos va a tener una imagen. Y a tener que usar ese código que crearon para comunicarse la imagen de un lado a otro. Eh, entonces, bueno, no, no quiero spoilear mucho, pero van a ver que naturalmente cada grupo va a tener... Eh, Como es, lo va a encarar de maneras muy distintas. Entonces, eh, cuando hagamos una apuesta en común de, de, de, de, de las, del acercamiento y de los resultados de cada uno... Eh, Ahí vamos a poder como sacar algunas, algunas conclusiones eh, sobre la, las imágenes. Sobre las imágenes, sobre la manera de encodear imágenes, sobre... Eh, bueno, nos sé, estaba pensando cosas, pero no quiero espolear, porque si después se anotan y hacen el taller, ya no quiero darle como pistas. Y bueno, acá en estos dos, me parece que, que, que de nuevo está esto que hablamos de de pensar la programación desde el cuerpo eh, y, y experimentarla. Experimentar la programación y el código y los, los sistemas. En el encuentro 3, vamos a ver artistas que usan los datos desde distintas estrategias y cada uno va a armarse una base de datos personal. Vamos a ver qué es una variable, los distintos tipos y vamos a hacer un ejercicio... Eh, donde cada uno puede convertir esa base de datos que se armó en una obra. Y les quería mostrar dos obras que no las vamos no, no las tenía pensadas originalmente para, para el taller, pero bueno, podemos... Eh, una de las dos me hizo repensar un poco. La primera es un poco insonsa, pero es como muy claro Es un grupo eh, de artistas que tejen, que crearon un, un código un código de, de colores de acuerdo a la temperatura. Entonces, de este lado del, de la de este lado de la tabla que se armaron, eh, ponen el nombre de, del tejido, el nombre de la lana y a qué a qué grado Fahrenheit corresponde. Entonces, lo que hicieron es eh, durante un año, cada día toman la temperatura y tejen una línea de la bufanda con el color correspondiente a la temperatura de ese día entonces el resultado final es esta bufanda que muestra todo el promedio de temperaturas a lo largo de todo el año después si les paso el link para que hagan clic acá, pero van a ver muchos otros proyectos y también, no sé, muestran cómo era esa bufanda en 1970 y cómo es esa bufanda en el 2018. Entonces, nada, termina siendo también un proyecto que, que engloba un reclamo eh, hacia el cambio climático. El segundo es eh, un antecedente súper interesante, son los quipus que hacían los incas. Y era esta pieza que tejían también y la usaban eh, la usaban para contabilizar eh, de todo. Eh, hacían censo, eh, hacían, llevaban adelante un registro de plantaciones y cosechas y también eh, quienes pagaron sus impuestos, quienes, a quién se le corresponde cada cosa, censo... Entonces crearon como tú un sistema que está como acá un poco más detallado de, de cómo cada línea corresponde a un ítem o a una familia, y después la manera en que lo, los nudos y los tipos de nudos daban una información distinta. Y algo interesante también de los quipus es que tenían una persona que era como, como, no sé, era medio como la FIP, ponele, que era el encargado de llevar adelante todo este censado y, y, y relevamiento de datos. Y cuando moría, lo enterraban con su quipu. Como que había un re-respeto eh, a los datos. Y no sé si hablar de privacidad es un poco neologismo pero sí al, a la artesanalidad de, del dato y de respeto hacia la persona que había cosechado todos esos datos pueden googlear más sobre los equipos porque es como súper interesante y, y nada me parecía también como, como muy lindo poner estos dos ejemplos con cuatro años de diferencia y que, que la base y el la idea original es la misma. Eso me pareció muy. muy bonito. Y en el último encuentro vamos a hablar de la computación no tradicional. ¿Qué son y cómo funcionan las puertas lógicas? Porque una reacción química es la base de todo código. Cómo hacer una puerta lógica en casa. Que no vamos a estar haciendo puertas lógicas, pero, pero sí vamos a ver gente que, que las hizo. Y, y, ¿Y cuál es la. cuál es la manera de de pensar, de instrumentar, como las puertas lógicas. Eh, y vamos a retomar como el, primer, el ejercicio que hicimos en la primera clase de escribir un, una instrucción para una obra. Y yo les voy a enseñar cómo, cómo programar en bloque. Y con, el, con la programación en bloque, vamos cada uno va a armar su propia obra. Eh, analizaremos las obras de Vera Molnar, que hablábamos también antes, y servirán para entender los condicionales y loops. Así que nada, estuvo, estuvo buenísima la charla que tuvimos antes porque redieron como en la tecla, en un montón de, de temas que vamos a trabajar. Y bueno, como trabajo de cierre, vamos a hacer esto, un código, cada uno va a hacer un código en bloques, y se lo va a pasar un compañero o a varios compañeros, y vamos a ver distintas ejecuciones de, de, ese, de ese código. Y vamos a hacer un análisis de las estrategias utilizadas y sus resultados. Y algo también que ya de entrada como, como cuento que queda súper abierto a, a que de base esto puede ser un dibujo. Pero según cómo se vaya dando las relaciones entre ustedes y lo que vayamos charlando en las clases. Eh, cada uno puede abrir del dibujo a la rama que quiera. Mientras sea una obra que los otros pueden realizar en sus casas... Con las condiciones dadas... Eh, no necesariamente tiene que ser un dibujo... Es como... El dibujo es el, el punto de partida... Medio... Quedamos como por sentado y básico... Pero queda, queda recontra Y de hecho en, cuando hicimos el, el taller en, en diciembre... Hacía muchísimo calor... Y uno de los grupos hizo el, plora, el programa en bloque donde daba instrucciones de cómo doblar un papel y el resultado final era un abanico. Este es un ejercicio, esta es un, una, eje, una ejecución de, de este código que escribieron cuando dimos el taller en, en 2018. Y estas son tres iteraciones que, que distintos compañeros hicieron del mismo código. Y mmm, lo traje... Eh, eh, Ahora se los, se los leo como un poco por encima y después es algo para que en el taller como podamos eh, como es evaluar en profundidad de cómo funciona. Eh, es un código que escribió uno de los que asistieron al taller y mm, es un código muy agraciado porque con, con muy poco permite, permite dar muchas cosas. Entonces el primer paso es tomar un marcador negro, este es el comienzo del código, y después dice levantar el marcador a 10 centímetros apuntando hacia abajo. Siguiente paso, dejarlo caer sobre el papel marcando un punto. Y acá abre una interrogante, ¿algún punto del marcador salió de la hoja? Y si la respuesta es sí, te dice cambiar de marcador. O sea, cambiar de color de marcador. Y la flecha indica de volver acá. Levantar el marcador, etc. Pero si la respuesta es no... Dice, dibuja una línea de 5 centímetros en la dirección en la que quedó apuntando el marcador desde el punto en que cayó. Y luego de eso, hace una nueva pregunta. ¿Dibujaste 15 líneas en total? Y si la respuesta es no... Vuelve, perdón, tengo la ruedita la del mouse mío, es como un poco sensible y a veces paso sin querer Este vuelve a este paso y por consiguiente hay que volver a hacer todos estos pasos. Pero si la respuesta es sí, llega a este que es el último paso, que es el fin. Y puse acá las tres, tres iteraciones de, del código, porque está muy bueno ver eh, está muy bueno ver qué pasa con esto. Se dan un montón de condiciones, Se una condición que es eh, al azar, que queda en el, en el que realizó esto, que es lev dónde levantar el marcador, no está especificado, entonces queda eso al azar. Pero después da una serie de instrucciones, que en las tres obras se repiten se repiten de manera muy parecida. Entonces, acá empieza a ver como, como, como algunas cuestiones que, que podemos ver en distintos algoritmos, que son cuestiones que son siempre fijas y cuestiones que van cambiando. Y acá queda súper claro como, como qué cuestiones quedan como al azar. De repente, este de medio jamás tuvo un punto afuera, entonces quedó todo del color inicial, que fue el negro. Eh, este tiene dos colores tres, colores. tres colores distintos: negro, azul y rosa. Este también. Eh, este tiene muchos puntos. Sin línea. Después este tiene pocos. Pero hay una continuidad. Y eso es algo que vamos a, a tratar de trabajar en, en la obra. Es como, como crear un código que. Que, que pueda dar resultados muy distintos, pero que cada resultado se pueda. se pueda entender como parte de una serie. Y, y un poco me lleva como a pensar. Eh, como volviendo un poco al principio. a las instrucciones. Y, y siento que, que, que una clave y algo que, se, que vamos a trabajar en el taller, y es algo que cada uno, eh, si son programadores, eh, pueden ejercitar, eh, es tener un pensamiento otro. Es entender... La realidad y las acciones, y el día a día, y cosas simples como tomar un poquito de agua, desde un pensamiento menos automatizado y un poco más analítico. Acá le tiro, me tiró las instrucciones para, para poder tomar agua. Las voy leyendo. Tomar agua. Uno, agarrar la botella. Dos, poner en la boca. 3. Apuntar la parte inferior para arriba. Y bajar. Gracias por el punto 6. Porque si no. iba a ser trágico esto. Bueno, un poco hacia. hacia para empezar a cerrar esto, el, el encuentro y, y sobre esta idea del pensamiento otro. Eh, les quería leer dos cuentitos De, de, Cota, de Cortázar Del libro de historias eh, Historias de cronopios y famas eh, El libro arranca con El libro es un compilado de, de breves historias Y eh, Arranca con una serie de instrucciones Creo que Creo que con, con Google Meet como que la, la proporción queda rara y se pierden de los bordes. Así que la voy a leer para que... Porque me parece que no sé. Ustedes no pueden leer todo. Entonces, estas son las instrucciones para subir una escalera. Nadie habrá dejado de observar que, con frecuencia, el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto en el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela, paralela a este plano. Para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un, un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente,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 Este, bueno, yo me acuerdo cuando leí esta serie de instrucciones de Cortázar, eh, así, muy, muy de secundario, que, que me, había, me había llamado particularmente eh, el pensamiento como naif o ingenuo para poder, para poder ver quizás de una manera cortasía, eh, lo mágico en lo cotidiano. Y me parece que esa es una, como una manera de entrada al código eh, que está buena. no Como tratar de, de pensar las acciones de una manera muy detallada. Eh, eso requiere como un pensamiento bastante mágico sobre la realidad. Eh, entonces, bueno... Nada, ya incluso por ser esto una obra de, de Cortázar, como nadie dudaría de, de las intenciones poéticas, eh, y eso quizás lo podemos linkear con lo que hablamos al principio, de, de la obra de Sol Lewitt y de cómo sus, sus instrucciones eh, se asemejan muchísimo al, a, la, a la forma eh, del orden y de la lírica de, de un poema. Pero si este mismo texto lo analizamos desde, desde la programación, eh, acá los que, los que sepan programar es como muy identificable las partes y el, y el, eh, el equivalente en código. ¿no? Acá en la primera parte se define lo que es un escalón y cómo se construye. En, el segundo se da, en, el segundo, en la segunda parte se da el, la instrucción... ...de cómo el cuerpo tiene que relacionarse, tiene que hacer de interfaz con, con esa escalera. Y el cuarto es mi favorito porque da eh, potencia al máximo. Todos los, los últimos dos párrafos anteriores eh, hace un loop en el que hay que repetir esta acción... Y la condición final, la pregunta que hace el final es esta, es encontrarse con el final de la escalera. Y cuando eso sucede hay que hacer una nueva acción, que es esto, dar el ligero golpe de talón que la fija en su sitio para poder salir del recorrido de la escalera. Eh, paso a otra que es más breve, es quizás menos programática y un poquito más poética, que son instrucciones para dar cuerda al reloj. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas. El tiempo como un abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire. Las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Hátelo pronto a su muñeca. Déjelo latir en libertad, imítelo anela, anhelamente. El miedo derrumba las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Bueno, también les dejo acá el link a, a, a historias de cronopios y famas. Para que si quieren volver a leerlo o leer otras instrucciones que tiene, son súper interesantes. Entonces, bueno, no sé cómo vienen de energía y de, de espíritu, pero eh, les, les quería proponer que cada uno piense en una actividad similar a como Ale eh, escribió como sus, sus seis eh, pasos y para tomar agua, y, pen, y, y redactar y transmitir las instrucciones para realizarla. Eh, así que nada, si quieren y tienen ganas de participar, pensaba que demos unos 5 minutins eh, para que piensen algo, y después lo que tengan ganas pueden, pueden participar y, y leernos las instrucciones y podemos charlar sobre eso. Así que nada, si les parece bien... Ahora en 5-10 eh, retomamos. Eh, igual hago la aclaración por si alguno en algún momento salió, entró en la mitad o lo que sea. Eh, en el taller este, si bien eh, esto que hablábamos del código creativo, de obras como las de Casey, Zach o. O Loren, están como en el horizonte y, y son parte de la charla cotidiana. No es lo que vamos a estar haciendo. No vamos a estar. No vamos a estar programando. en la computadora. Vamos a, a programar con, con texto. En, sobre un papel. Y eso después lo va a estar ejecutando un amigo. Eh... Ese es, ese es un poco el enfoque de los que, lo que hablaba de la, de la programación analógica. Eh, son ejercicios para hacer con el cuerpo y con, con lo material. Hola Gonzá. ¿Qué haces Javi? Eh, voy a decir de Cortázar, que a mí siempre me pareció, siempre que lo escuché, es que, va, escuché esas instrucciones, perdón es que siempre tuvo un mente, de, para mí por lo menos, de humor muy importante, como que me dan me da un poco de gracia esas instrucciones, como que me, me, me copan, me gustan, me, me, dan un poco, me parecen un poco graciosas, ¿viste? Y lo de Sol de Wit, de alguna manera, también me parece un poco gracioso, como que sea ese nivel de obsesión con las instrucciones, es como que siempre hay como un juego ahí que está buenísimo. Sí, a full, eh, a full. Estaba pensando en nosotros que mencionaste. A ver. Pero quería ver qué opinabas de eso, de, de la parte más como menos seria, menos poética, o sea, como menos seria. Sí, es que no es serio desde el punto de vista. Quizás lo que te causa gracia es que no es lo que, lo que, lo, lo que esperabas leer cuando abrías un libro de Cortázar. Porque el chiste es que todos sabemos cómo subir una escalera. El tema es que el pensamiento mágico que, que, que él tiene sobre, sobre esa realidad es lo que te da como una especie de distanciamiento. Y eso me parece que es donde, donde entra el humor. Mm. Eh, y que me parece que para, para poder programar es súper necesario ese alejamiento. Y... Ese alejamiento de, de la realidad, para poder verlo de otra manera. ¿No? No sé, ¿qué opinas? Sí, sí, sí, el alejamiento, pero es como... Eh, es súper disruptivo hacer estas cosas, a eso me refiero. Incluso es disruptivo para la gente que quiere aprender a programar, le presenta un taller así, ¿viste? Es como... No es lo que espera, está muy bueno. Tiene su componente de humor que a mí me parece genial. Sí, sí, me parece que no es. No es un taller. Eh, y Está bueno que, que hayas hecho como esa pregunta para nivelar expectativas de, de los que estén acá escuchando y estén como en la duda de si, si, si tomar el taller o no. No es un taller de programación. No, no no es el objetivo que, que salgan de taller programando. Pero sí van a estar programando todo el tiempo en los ejercicios que vamos a estar haciendo. Eh, pensé que se trata como de, de internalizar eh, al cuerpo un montón de... De de cuestiones que tienen que ver con, con el código, la informática. Eh, son ejercicios apuntados eh, como a ver qué hay en la caja negra que son las computadoras y los CPUs y que es muy confuso. Eh, entender qué es lo que pasa allá adentro porque es, es muy difícil de cuantificar en tamaño y en velocidad. Entonces, eh, la idea de todos los ejercicios son de desacelerar la computación y de reducir la cantidad de, de, de, de variables justamente que tiene la computación y que tiene programar... Eh, y es verlo desde otra manera, es, es como, como si fuese instrucciones para escribir instrucciones esto. Entonces, medio que lo que hacemos eh, es como lo que Cortázar ve, hace mirando las, una subida de escalera, tratamos en el taller de, de replicarlo mirando la computadora desde otro lugar. Es difícil pensar qué instrucción escribir, dice Cata. Javi dice, súper random. ¿Querés leerla, Javi? ¿En voz alta? Dale. Gracias. Bueno. <risas> Instrucciones para hacerse un tensaquito. Dar calor a por lo menos 250 mililitros de agua. Si la temperatura del agua es menor a 100 grados, me faltó. Sentados. Seguir dándole calor. De lo contrario, detener el calor. Sacar el saquito del envoltorio y colocarlo en una taza. Si la taza tiene menos de 250 mililitros de agua, verter el agua. De lo contrario, dejar de verter agua. Esperar cinco minutos o bien sacudir el saquito en el agua. Ahí ya me, me, me aburrí, pero lo importante <risa> es que quería que sea lo más, claro, como si, para mí lo más importante de, de las instrucciones es como que se lo tenés que dar a, como si estuvieras dándoselo a un extraterrestre. Como si fueras en tu hecho de muerte y tenés que dejar las instrucciones sin ningún tipo de duda. Eso es un, Eso son las instrucciones, ¿no? Como una especie de informe. Sí, totalmente, totalmente. Eso medio que responde también a lo que hablábamos de la mirada a otra. Eh, como que uno... Como está bueno el ejemplo que diste, como que en realidad uno tiene que ser el extraterrestre para poder verlo de una manera, como para poder deconstruir los pasos que hacemos naturalmente eh, de manera como muy certera y poder definir bien como todas las partes. Bueno, abro el micro un segundito. Dale, gracias. Eh, en realidad porque las conversaciones que van teniendo van deconstruyendo un poco sobre las cuestiones que hablan, en realidad no me acuerdo, porque lo leí como a los 15 años, así que no me acuerdo bien cuáles eran las temáticas, me acuerdo eh, que un capítulo era sobre el aborto, por ejemplo. Entonces deconstruyen un poco en las conversaciones que tienen eh, un montón de temas y un montón de cuestiones, y, y, y primero el principal me hizo acordar por, por el nombre, ¿no? la mirada del marciano y también porque remite un poco a esa instrucción que a veces nos dan en el colegio eh, de, de dibujar a un marciano, ¿no? y cómo siempre lo, lo dibujamos con características humanas porque es lo más cercano que tenemos y cómo ir deconstruyendo esa figura entonces bueno, me, me hizo pensar en eso Está buenísimo. ¿Y, y las, las conversaciones o esta deconstrucción que ellos tenían, de qué manera, o sea, de qué manera deconstruían construían? Eh, y bueno, por ejemplo, eh, es, como te decía, era, es una, son conversaciones entre un padre y una nena chiquita, entonces ella es la que va haciendo las preguntas y él intenta contestar, pero finalmente la que termina contestando otras, otras cosas es ella. Que es eh, por, por, justamente porque es la mirada de, de un, una niña. Sé que eso es muy interesante, es muy lindo. Cómo como vincularse con el conocimiento en, en la niñez, ¿no? Y cómo los niños construyen desde otro lugar también. A full, sí, como, como una mirada ingenua, digamos. Totalmente, sí. Está buenísimo. Bueno, sí, hay mucho de esto que, que, que tiene que ver con eso que, que decías vos de... De eso, de la mirada infantil y medio, medio no dar nada por sentado. totalmente sí. Está buenísimo, buenísimo, gracias. De nada, ahora busco el pdf y me fijo si lo encuentro. Dale. Ahí veo que, que Pablo puso las instrucciones. ¿Te animas a leerlas, Pablo? Hola, ¿se escuchó? Sí, perfecto. Genial. Eh, bueno, lo escribí en mayúscula pero porque tenía sin querer puesto la, no pasa nada. la regla de mayúscula. Eh, no se me ocurría nada, entonces pensé como unas instrucciones para escribir algo. Medio creativo, entonces, instrucciones para escribir, instrucciones creativas. Uno, piensa en una acción simple y conocida por el público en general. Dos, desglosela en aproximadamente cinco pasos. Eso es medio nace igual de la cantidad de pasos que te digo. Tres, cambia el punto de vista para generar un extrañamiento. Cuatro, escriba cada uno de los pasos en un papel. 5, evalúe si el resultado original es interesante, faltuna ese. De lo contrario, vuelvo al paso 3, como iterar hasta que esté copado y si no, seguir iterando hasta que esté bien. Está buenísimo. Y listo. Está buenísimo. Me gusta que es muy, muy meta, que es como el trabajo sobre el trabajo. Y, y nada, como ya hay, no sé si programadas o, o qué, pero ya intuitivamente pusiste ahí como un loop con una condición de, de salida de ese loop. Sí, sí, soy programador entonces el de lo contrario lo pueden ser como un else. Sí. Va, hay un if al final y un else. Está buenísimo. Sí, lo mismo pasaba con el que Javi, con el que Javi nos leyó del, de hacer el, el, el té. el eh, de que tenía como las dos partes. Primero la de calentar el agua y después la de servir el agua. Y es como que, eh, como que usaba la misma palabra, el de lo, como hacer tal, hacer un, una acción al infinito eh, y a, con una pregunta sobre la temperatura o la cantidad y de lo contrario frenar eh, esa actividad. Hola, Gonza. Ahí va. ¿Qué se desgusto? ¿Bien? ¿Cómo andás? Bien. Para tener... Sí, buenísima la, la charla. Ah, buenísimo. Me alegro. Se te escucha súper bien, ¿eh? Ah, perfecto. Sí, escúchame, Gonza. No, eh, me hizo acordar a todo un, un colectivo de eh, escritores que hablaban sobre esto, de la disrupción de la, de la literatura. Y los tipos, una cosa que hacían era, esto que yo empecé a escribir ahí, agarraban revistas o diarios y recortaban palabras, los ponían en una bolsa y después iban sacando las palabras y armando textos. Y básicamente lo que quedaba, ese era el, el, el texto final. Claro, como que las instrucciones... Eh, formaban parte de eso de, de, de una manera del colectivo de generar textos de manera grupal Sí, era una literatura diferente hmm. Y súper azarosa, ¿no? Porque dependía de qué palabra dependía de qué palabras sacaban de la bolsa para, para, sí. para dar un orden o había, o había después de eso ellos volvían a reordenar no, no, todos los textos eran distintos Claro O sea que Como posibilidad, ¿existe la posibilidad De que salga Una obra de Shakespeare O también Con la misma posibilidad eh, Salía algo completamente eh, Incomprensible sí, Igual no es la misma posibilidad Pero no importa <risa> Está muy bueno, re interesante Ahí, ahí abrí sobre, sobre el grupo Olipo, la literatura matemática. Exacto. Sí, tenían toda una serie de códigos y de formas de hacer arte. Y también por lo que estoy viendo ahora, es como que jugaban con... Eh, jugaban... Esperen que a ver si... Más fácil abro acá para compartir... A ver, ¿ahí me ven mi pantalla? ¿Ustedes? Sí. Ahí puse en imágenes, Eulipo. Y lo que veo es que re... Como que jugaban con, con, con... la gráfica y la cuestión visual, ¿no? De cómo ordenaban las palabras. Como este, ¿no? Como que sacaban... Estoy asumiendo, contame si, si estoy en lo correcto. Como que sacaban palabras y las ordenaban... Según La, la longitud. Sí, exacto. Yo, bueno, tampoco soy especialista en, el, en este colectivo, ¿no? Pero eh, esta relación de la literatura y la matemática y el azar, eh, o sea, trabajaban básicamente con ese tema, ¿no? Está buenísimo. ¿Y la forma? Sí, sí, tiene una estética súper particular. Ahí dice dice Javi que esto es poesía dadaísta. ¿Querés, Javi, también contarnos un toque más de esto? Hola, ¿cómo van? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, joya. no, no. Eh, nada, yo soy diseñador y, y en historia de del arte y diseño eh, que se ven las vanguardias eh, europeas más que nada eh, en un momento bueno una de las vanguardias es el dadaísmo y justamente hacían eso digamos de eh, son los que eh, para, para ubicarlos así visualmente son los que pusieron el el en un museo sí de Duchamp claro exacto bueno pero había, había un grupo no me acuerdo ahora a la hora los nombres de los artistas pero eh, había un grupo que, que estaba más con la literatura y hacían justamente eso, ¿no? Como que recortaban palabras del diario, las, las revoleaban y, bueno, como que, que, que hacían eh, poesías a partir de, de, de lo que formaban, un poco así aleatorio, random y, bueno, calculo que después con algún orden, pero en principio en eso, digamos. Y capaz relacionado, no tanto, pero. Eh, me hizo acordar eh, a este tipo, eh, eh, Nicolás Feltron, creo que no mis lo conocen, seguro va. Y una de las obras que, que tiene él es justamente eh, esto que les pasé ahí. Nada, que acá dice que en una convención de tipografía todos los años, invitan a un diseñador a hacer, digamos, el logo de, de ese año, o, o generar una fuente para ese año. Y como él labura con, con código y, y generando arte a través de códigos, eh, se generó un, un código para, para justamente generar esa tipografía, pero como lo va iterando, entonces como que le da distintos resultados. Me parece que está bueno, y, y acá de hecho él pasa el mismo código este, está ahí en el link que les pasé, pero acá también. Eh, yo no soy programador, pero bueno nada, me parece como, como interesante que incluso él mismo lo pase y se pueda, calculo que jugar y demás, ¿no? Está buenísimo, sí. Ahí los, los conocía, conocía, a Feltron, pero no este, eh, no esto. Sí está el tal código, es un código para, para processing. Así que ahí donde pasó está el link abajo dice source code. Y abren GitHub y ahí pueden como entrar a deflector.pde y ahí está el código que él usa. Pero básicamente si, si lo miran es como bastante detectable dentro de la, de la forma geométrica que, que tiene de cada letra. Él hace como recorrer estas líneas y parece que cuando llegan a un borde pegan como una curvita y... Y después vuelven a recorrer el texto en otro, en otro ángulo. Y a mí me parece que lo que está pasando no es que itera el mismo código, sino que va cambiando distintas eh, variables del código. Entonces, no sé si abrieron, pero en que lo comparto más fácil. Esta es la página que, que acá Javi pasó. Entonces ponele en este, es como que cuando pega la curvita, hace digamos... ¿Cuánto sería? 360 menos 45... Hace 226 grados, girando en un en, en este radio de, de, de rotación. Y así recorre todo el texto. Y después en el mismo, pasa lo mismo, pero... El radio con el que gira es otro. Entonces. Da un, da un resultado distinto. Y parece que rebota contra las paredes. Hasta que. Hasta que llega como a un fin o hasta que ya no puede rebotar hacia ningún lado. Entonces de repente pasa como que en algunos lugares los puede como explorar más. Y en otros menos. Y bueno, de acá parece que juega también con. Con la curva con la que pega y trata de hacer como. Como si fuese una línea continua en vez de una línea recta que, que rebota. Igual todo esto son, son suposiciones. Después habría que leer el código que está acá y, y, y ver qué es lo que pasa. Está re bueno. Ahí Cata también puso un texto de Tristian Tazara. Sí, como parecido, parecido a lo que estaba contando eh, antes Gustavo, ¿no? Catalina, ¿querés contarnos un poquito más? Sí, lo pasé en realidad por lo que estaba diciendo Javier de la sí. poesía dadaísta. Y bueno, Tristán Sara fue uno de los padres, así que pasé justamente eso, que fue lo que él dijo en una entrevista sobre cómo hacer un poema dadaísta. Está buenísimo. También todos estos ejercicios sirven... Eh, hoy en día, como. como una manera de ponerse límites. Eh, de ponerse límites dentro de un espacio de trabajo. Me sale la palabra en inglés que, que, que es constrain. Que no. no encuentro una traducción así que. en español que dé como lo mismo. Límites se acerca, pero tiene que ver con. como. Como autoimponerse un borde de trabajo, un límite eh, para un ejercicio de trabajo. Eh, en causa No, que todo esto que están, que están contando, de, que estamos hablando de, de los escritores dadistas que, que tenían esta, esta manera de escribir un poema eh, aleatoriamente, sirve hoy como... como como una manera, como una táctica hacia la práctica artística, ¿no? De, de ponerse límites eh, y ponerse como alguna regla arbitraria y, y trabajar adentro de eso. Es trabajar también un poco con el recorte, me parece, que está bueno siempre. siempre. Al menos a mí me sirve mucho trabajar desde el recorte. Por eso antes decía, como es, es muy difícil, para mí al menos, era muy difícil pensar, siempre es, es como pensar, bueno, ¿qué escribo? y el de la multiplicidad de cosas de la que pudiera escribir quizás si te pones si te sometes a algún recorte más en la práctica artística eh, todo creo que fluye de otra manera también sí totalmente estoy de acuerdo y ahí Karina da en la palabra exacta que es restricciones y, y vos cómo trabajas Catalina cómo usas eh, tus recortes o restricciones para trabajar y yo soy curadora y soy programadora, entonces, eh, bueno, me dedico mucho la investigación, obvio, entonces, siempre partimos de un recorte. O quizá empezás pensando en la generalidad y de esa generalidad vas recortando hasta tener un objeto súper chiquito, súper mínimo y creo que de ahí se puede construir. Empezando desde más chico es mucho más fácil poder generar, eh, al menos yo, yo me dedico a la escritura, entonces... Eh, teniendo un objeto mínimo podés dar cuenta a un montón más de cuestiones totalmente, sí, acá por Cuberacha también me dicen de la palabra obstrucciones, también eh, sí. va por ahí sí, totalmente, totalmente este, bueno eh, espero que les haya servido la charla de hoy no sé si alguien quiere compartir algo más antes de ir cerrando no sé si Cristian sigue acá entre nosotros o está en las profundidades de internet. Eh, o alguna pregunta sobre el taller o um, algo para el estilo. Eh, les recuerdo el taller. Arrancamos de dentro de dos semanas. Eh, va a ser como hoy los miércoles, eh, en este horario aproximadamente 18.30, eh, Cuatro encuentros, arranca 29 de abril y es 29, 6, 13, 20 de abril, perdón, 20 de mayo. Eh, igual si entran en la página de PlusCode, ahí está todo, eh, nada, si tienen ganas ahí se pueden anotar. Eh, pueden escribirme por Instagram... O pueden mandarme un mail... Pueden escribirle a PlusCode... Eh, hasta aquí llegamos por hoy... Y nada, ojalá... Eso ya lo dije de nuevo... Pero espero que nos reencontremos... Y sigamos las charlas que a mí... Me, me re gustan y me re... Me re... Me re sirven, Este... Nada, profesionalmente... Y también... Eh, emocionalmente, en la cuarentena, que nos juntemos a, a charlar. Así que bueno, les mando... Les mando un beso y un saludo a todos. Gracias.